La destrucción masiva de la naturaleza es una de las causas principales de la crisis global a la que nos enfrentamos. Esta destrucción se llama ecocidio y debe ser reconocida como un delito grave. Si queremos que las leyes ambientales se tomen en serio, debemos denominar los peores daños como crímenes. En estos momentos, la Unión Europea está revisando su Directiva de Delitos Ambientales, es la oportunidad perfecta para añadir el delito de ecocidio. Esto permitiría a todos los Estados miembros de la Unión Europea perseguir los actos que amenazan con causar daños graves y generalizados o duraderos al medio ambiente, al tiempo que proporcionaría un marco jurídico orientador para un cambio de paradigma. Reconocer el ecocidio es una solución jurídica eficaz para proteger la naturaleza, el clima y nuestro futuro, y la Unión Europea puede liderar el cambio. Ahora es el momento de actuar, mientras el reglamento está abierto para su revisión. Únete y pide que la Unión Europea aproveche esta oportunidad y convierta el ecocidio en un crimen.